Vándola. Con el nombre de bandola se conoce a distintos instrumentos de cuerda usados en Venezuela y Colombia, de gran variedad de formas, construcción e interpretación musical. Bandola Central se encuentra presente en los estados de Aragua, Carabobo, Miranda y Guárico llamada por eso bandola guariqueña, posee cuatro órdenes dobles y sus cuerdas son de metal, se ejecuta con plectro. Este instrumento forma parte de la cultura del joropo central, Compartiendo junto con el arpa central o tuyera, las máximas voces dentro de la interpretación y baile de esta expresión tradicional. Se considera entre los bandolistas centrales el maestro Juan Esteban García. Bandola llanera: de cuatro órdenes simples, cuya afinación es la, re, la, mi desde la cuerda más grave a la más aguda originalmente es un instrumento que se toca en los llanos venezolanos fue difundido entre venezuela a partir de que el músico llanero anselmo lópez que se famoso como ejecutante de este instrumento hasta llegar a los llanos colombianos <risa> Es acompañante en el joropo llanero, denominada ping-pong, por corresponderle llevar el ritmo de los bordones y que generalmente sustituye la melodía del arpa llanera en algunos casos. Tradicionalmente la bandola no tenía más de siete trastes y como ha ocurrido en varios instrumentos folclóricos del mundo. El desarrollo de las habilidades de los músicos y empezó a animar a los constructores a modificar la bandola, agregándole más trastes. En la actualidad hay grandes intérpretes de la bandola llanera, entre los cuales destacan Juan Esteban García. Saúl Vera, Ismael Querales, Moisés Torrealba, Che Hurtado, Johnny Colmenares, Roberto Pérez, Ora, Héctor Hernández, Danny Lobo, Franco Bortolotti, Juan Carlos Silva, Luis Guillermo Torrealba, Miguel Hernández, Mafer, Pandola, entre otros. Esta nueva generación de bandolistas está trabajando arduamente para llevar a a un nivel de musicalidad dicho instrumento tan importante en esta parte de Venezuela. Bandola oriental es un instrumento de plectro típicamente venezolano que pertenece a la familia de las bandolas, tiene cuatro órdenes dobles está encordada generalmente con cuerdas de nylon, y algunos músicos como el margariteño Beto Valderrama Patiño las intercala también con cuerdas de metal, además posee una caja de resonancia más grande y profunda que la de La Llanera. Generalmente, la parte superior de su caja es recta, es decir, la pera está picada en su parte más angosta. Sus cuerdas suenan con un plectro. Se ejecuta mayormente en los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre y Nueva España, donde se le llama también bandolín. En ella pueden sonar polos, galerones, malagueñas, joropos, con estribillos, julia, gaita, polo, Malagueña, Merengue y Jota, o Diversiones Orientales. Sus principales ejecutantes fueron Cruz Quinal, el rey del bandolín morocho, y Daniel Maiz, quienes dejaron de existir, pero dejaron su legado en muchos discípulos. Entre sus principales intérpretes se encuentran el maestro Ricardo Sandoval, Beto Valderrama, Patiño y Goyo Enis. Se dice que una de las características principales de esta bandola es que los hombros que unen el brazo con el cuerpo son cuadrados, aunque encontramos esta forma también en algunas bandolas centrales. La afinación más común es la, la re-sol-do, de las cuerdas más agudas a las más graves. Es importante destacar que los últimos dos órdenes dobles correspondientes al sol y al do son octavados. Bandola guayanesa. Tiene cuatro órdenes dobles de cuerdas de metal y combina el sonido de la bandola llanera con el de la oriental. Se conoció en Venezuela gracias al trabajo de José Che Hurtado y de grupos como Un Solo Pueblo con Venezuela y Luango. En la bandola guayanesa pueden sonar joropos, pasajes y últimamente por su sonoridad parecida. Al 3 cubano también se roba algunos zones de la isla caribeña. Bandurría. La banda holandina es de 6 órdenes dobles para la variante de 12 cuerdas y 4 órdenes triples, más 2 órdenes dobles para la variante de 16 cuerdas. Es ejecutada con plectro. Se encuentra presente en Colombia y en el estado Táchira de Venezuela. Bandolín Táchirense. Es un instrumento derivado de los vihuelas de Peñola las mismas antecesoras de la bandurria y la bandolina, y es un instrumento con un sonido encantador que sirve para interpretar ritmos tradicionales de la zona andina de Colombia, usualmente acompañado de un triple y una guitarra en el formato de trigo, en el cual desempeña el papel melódico por su amplio registro. Actualmente la bandolandina ha alcanzado un gran nivel tanto en la construcción como en su forma de interpretar, trayendo a su ámbito la música universal del mundo y las técnicas de otros instrumentos de púa como la mandolina. Entre los mandolistas andinos más importantes están Pedro Morales Pino, Diego Estrada Montoya, Plinia Herrera Timarán, Jesús Zapata Huiles, Francisco Cristancho Salamanca, Luis Fernando El Chino León Rengifo, Diego Saoya González, Fabián Forero Valderrama, entre otros. La bandola se ve en diferentes formatos andinos tradicionales, como lo son estudiantina, bandolas, triples, guitarras, percusión y, en algunos casos, con trabajo, trigo, bandola, triple y guitarra, y cuarteto, dos bandolas, un triple y una guitarra. En Colombia existe la OCB, Orquesta Colombiana de Bandolas, donde interactúan diferentes tipos de bandola andina, como soprano, alto y bajo.